Buenos días y bienvenidos a Videos Manguis. Soy Snoopy. Espera, espera, espera, A petición del público hemos vuelto a llamar a... ...a la Virgen María. ¿Qué tal, Virgen María? Mm. Otra vez. Otra vez me hacéis perder el tiempo, ¿no? Tengo una agenda muy apretada, ¿no? Ah, ¿Otra vez? Perfecto. Otra vez. Otra vez. ¿Qué? Pero Otra vez te entrevistó otra persona y yo soy Snoopy. ¿Esto qué es? No te pareces ni en el sallo de la neto. No te pareces para nada. ¿Cómo que no? Oye, que, que yo tengo mis fans, mi carrera. Bueno, da igual. No sé si has oído por ahí los rumores, lo que va contando, José. ¿Has oído algo? Pues no he tenido tiempo, porque estoy muy ocupada. ¿Por qué? Muy ocupada. Pues estate al loro y mira ya YouTube, YouTube, ¿por qué? Porque el Parcelisa está contando unas cosas de ti muy feas. Pero si el Parcelisa, ¿qué? ¿Por qué? ¿Sabes el David Parcerisa? Pues ha hecho una entrevista, José, a tu, a tu, a tu ex. A Carpintero a jo José carpintero, a, ¿no? A tu el carpintero. No, el carpintero fue tu hijo, ¿no? No tienes ni puta idea, Snoopy, los cojones. Cuéntamelo. ¿Cómo fue? ¿Por qué? No me he leído el cómic. Estás hablando de José de Nazaret. Claro, el cornudo José. más famoso del mundo. El carpintero. También era carpintero como su hijo. Trabajaba de carpintero. ¿Y qué? ¿Y no? Pero, oye. ¿No puedes estar aquí por el, por, por el tema? ¿Contarnos cosas? Pues bueno, es una relación, que muy quieres que te la explique? Él iba, trabajaba, hacía su carpintería, venía por la noche, te miraba un rato, te pegaba dos abrazos, ya sabes, lo típico que hacen las parejas, ¿qué quieres que te cuente pequeñeces? ¿Pero tú qué te okay. piensas? Que esto es el, el cuéntame o okay? qué. Él no dice eso, dice que, que eres una libertina, que eso de que vino Dios y te hizo el, el hijo es una de tantas otras mentiras que le contabas, que, que eso además lo contaste varias veces, ¿no? cada vez que pensabas que estabas embarazada. Bueno, decía él, ¿eh? Yo qué sé. ¿Tú cuánto hace que no hablas con él? Porque estaba muy ofuscado. Como pues, si le hubieras pedido un disco de Led Zeppelin y no se lo hubieras devuelto ya, nunca más, ¿sabes? Yo te contaré un secreto. A ver, cuéntame. Es el quinto secreto. Si es un secreto, ten en cuenta que yo soy Snoopy, ¿eh? No sé guardar secretos. Te vuelvo a decir que tú Snoopy... No. Bueno. ¿No me no recuerdas a Snoopy? ¿Por qué? ¿Recuerdas más a un, a un...? No se lo digas a nadie. ¿Por qué? Me pagan más por ser Snoopy. ¿Qué pasa? ¿Que el guionista es Vincent? Solo rega monjas, ¿no? Hay un becario y recolado que soy Snoopy. No, no se ha dado cuenta. Ha si está aprovechando en otra cosa... Tú, chira, recolado. Me paga el doble, Por ser Snoopy. Continúa, continúa. Aquí la cuestión es que lo que diga sé. no te lo puedes tomar en serio porque te voy a contar. Y esto es un secreto. Nadie lo sabe. Pero yo te cuento. Todo lo que pone en todos los librillos, todo, en todos los bestsellers, todo, en el, todas las novelas que se han vendido a la humanidad, como bla, bla, bla, bla todo es falso. Todo es falso. Mentira. ¿Por qué? Es mentira. Todo mentira. Claro, pero la versión de José es una. Cuéntanos la tuya. Todo mentira. Porque él dice que la versión de José de los hechos está basada en las tablillas sumerias. Claro, yo soy Anunnaki. Todo mentira. Todo. A ver, déjame claro, contarte. Claro. Déjame, déjame. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Yo te cuento. En realidad, José, aunque trabajaba de carpintero, era una tapadera. En realidad, él trabajaba para los romanos. Transportaban todas las sustancias psicotrónicas de la época. ¿Psicotrónicas? Sí, hablando de plata, eran narcos. ¿Eran narcos? Claro. ¿Narcos de la mirra? No, de otro tipo de sustancias. ¿Qué, qué tipo de sustancias nos interesa. Ya te cuento, te cuento. Era una, una sustancia antigua, era como una mezcla de varias plantitas y te hacían volar... De ahí viene todo el palipé de la cruz, la resurrección... En realidad todos iban con una mortaja que no se enteraban. Situación volar... Hasta Calígula iba morado. Todo mentira. Entonces, lo que diga José este, todo mentira. Monserga. Es todo paripé. ¿Por qué? ¿Qué, qué os pasó? ¿Seguís estando casados? ¿Estáis divorciados? ¿qué? Claro, se fue a su rollo. Y aparte, mira, yo tengo muchas cosas que hacer. Es que es que han llamado tal. para este programa, pero en realidad no estamos sacando nada en clave. Tengo un problema, Que no, no yo, yo empecé a leerme el, sus libros, pero no, no llegué ni a la mitad. Al final no me acuerdo. ¿Cómo, cómo fue al final? ¿Os divorciáis? ¿Cómo? ¿Quién se queda con el niño? Al final viene el Espíritu Santo y nos hace un tallo de género y ya está. Y Jesús. Claro, es todo paripé. Hasta ya. Pilato se apuntó. Sí. Y Judas Iscariote. Leí algún trozo, alguna página suelta, sí. ¿Vuestra confrontación de dónde nace? ¿Por qué? ¿Y luego qué? Nace por un berrinche de celos. Ya okay. sabes, esto entre los tíos, que aquí la tiene más grande, ¿no? La tenía más grande su hijo. Claro. Pues oh, Jesús sus voló. Voló. Intracción, volar, voló. Ah, tenía un pene divino. ¿A esto más has Bueno, cuéntanos, cuéntanos más. ¿Qué? ¿Y ¿Por qué? Todo mentira. La humanidad tiene que saber que estáis alineados por lo digital. Los implantes digitales que estáis creando os van a fumigar. A fumigar. Sí, os van a fumigar desde aviones, os van a lanzar piedras y la sagrada espada de Jesucristo os aniquilará. ¿Por qué? espera, espera, espera, espera, Todos pecadores, pecar, pecar y disfrutar, os gusta pecar, ¿no? Os gusta pecar y disfrutar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? No, no. ¿Qué haces? Que no me digas lo que te voy a hacer. Mira, sois como la perra Lili de Babilonia. No podréis escapar de las garras del vicio y de la corrupción. Y cuando la ventisca llena de fuegos queme, vais a arderle las llamas del infierno. Y tú el primero por hacer cuando no te pases en el puto culo. Es inviable. Estáis acabados. Sois la lacra. Un virus. La enfermedad. No tenéis ni puta idea de nada. No sé para qué vivís. No sois ni hombres de madera. Seguiré rezando por vosotros. Que Dios os coja confesados, lacra humana. Porque tú eres humana. Cómeme la rana. Pues si he hecho de faraón ya. No, algo más así como yo, tío. Okay? Mira, tío. No tengo pintar labios, tío. Yo tampoco. Ya, ¿la has pintado con qué? Es Dax. Max. Me hago una foto de Facebook así. En realidad, todos iban con una mortaja que no se enteraban. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro que. Okay?